Bienvenidos todos a la terapia de grupo de hoy, eh, día 6 de, de mayo, y eh, vamos a empezar a tratar un tema que es bien conocido de todos, que es bien, bien eh, sabido y además que forma parte, yo creo que consustancial, de la esencia de le, los adictos y bueno, pues en parte también eh, de la rehabilitación, no solamente de los adictos en ejercicio, sino también de los eh, adictos en rehabilitación. Me estoy refiriendo a una palabra, que, a un concepto que hemos empleado aquí durante muchos mucho, eh, tiempos y que no, no viene mal nunca recordarlo. ¿no? Me estoy refiriendo a la procrastinación. Os, son, os sonará bastante, ¿verdad? Bien, pues entonces vamos a empezar a dar un concepto, a, da, a dar una definición de lo que es la procrastinación. Bien, del, etimológicamente, procrastinación viene de pro, a favor de, y crastinus, que es mañana o futuro. Es decir, la procrastinación es la acción o hábito de aplazar, de posponer o postergar actividades u obligaciones que deben atenderse ya, sustituyéndolas por otras conductas más agradables, que son las devociones, no las obligaciones, pero irrelevantes, o peor aún, perjudiciales, y digo perjudiciales porque se trata de refugiarse en alguna conducta de evasión o en alguna conducta placentera, ¿no? ahora lo iremos viendo a ver cómo, en qué consiste todo esto, ¿no? se basa en la procrastinación, eh, tiene su raíz la procrastinación en la debilidad de la voluntad del ser humano que nunca somos perfectos claro y su base está en la asociación del deber de cumplir con el dolor de estar cumpliendo o el agobio de estar cumpliendo del estrés de estar cumpliendo que puede ser este estrés o este malestar psicológico en el cuyo caso se presenta o sea, se genera ansiedad o, o frustración puede ser físico también como el que requieren un trabajo fuerte o un esfuerzo vigoroso, o puede ser también intelectual, como por ejemplo la preparación de un examen. Todos estos aspectos me imagino que os resultarán eh, familiares porque independientemente del significado tan importante que tiene la procrastinación en el ámbito de las adicciones, son aspectos que eh, conciernen yo creo que a la vida cotidiana de todo el mundo. En el acto que se pospone, eh, podemos percibir Alguna, algún matiz como de actividad abrumadora, desafiante, inquietante, peligrosa, difícil, tediosa o aburrida, es decir, estresante, por lo cual se autojustifica posponerlo a un futuro sine die idealizado, en que lo importante es supeditado a lo urgente. Es decir, a veces de, eh, decidimos que nos urge más, por ejemplo, fumar un cigarrillo mientras se está intentando empezar una tarea o eh, una obligación y así es como lo importante que sería hacer la obligación que tenemos es supeditado a lo urgente que es en la percepción del eh, procrastinador el fumar un cigarrillo. Lo que le lleva al individuo a refugiarse en este caso a, a, a, en actividades ajenas a su cometido y generar dependencia de ciertas conductas como por ejemplo Navegar por internet, comunicarse, salir de compras, comer compulsivamente o dejarse absorber en exceso por la rutina laboral y generar a veces síndromes secundarios como es, por ejemplo, el síndrome del estudiante. El procra la procrastinación en el estudiante es proverbial. El estudiante que nunca estudia, por ejemplo, o que estudia pues, eh, a deshoras o estudia a trasmano o estudia cuando ya el examen lo tiene encima. El, el síndrome, por ejemplo, del contribuyente también, que dejamos las, los pagos sobre todo. Digo los pagos más que los cobros. ¿eh? Dejamos los pagos para última hora. O el síndrome de diógenes, que es el síndrome aquel en, en el que se posterga el ordenamiento de la, de, de, de la casa o de alguna parte de la casa y, en definitiva, se van preparando montones de eh, documentos, de cacharros, de cachivaches y, en definitiva, que van invadiendo la vida cotidiana de la persona. Bien, vamos a hacer algún, un pequeño eh, inciso para hablar de las sinonimias, ¿no? es decir, de los términos que son o pueden hacerse sinónimos de procrastinación. En este caso tenemos, por ejemplo, la desidia, la pereza, la negligencia, la dejadez, la desgana, el descuido, el abandono, la abulia, la flema, la vagancia, la apatía, la gandulería, la holgazanería, la pachorra y la galvana. He seleccionado unos cuantos, pero me imagino que todos vosotros eh, incluido, bueno, incluso podríais añadir alguno más. Bien, estas son los, las sinonimias, que quiere decir términos que son sinónimos al que estamos, del que estamos hablando de la procrastinación. Hay por el contrario... Otros términos que se consideran antónimos, es decir, lo contrario de la procrastinación. ¿Cuál es lo contrario de la procrastinación? Pues, por ejemplo, la diligencia, la puntualidad, la presteza, el prontismo, el celo, la eficiencia y la solicitud. Bien, vamos a ver ahora cuál es la naturaleza de la procrastinación. Bien, en primer lugar se podría considerar la, la procrastinación como un trastorno de la conducta entre el, el desorden, la evasión y la omisión. Es decir, algo que tenemos que hacer lo omitimos eh, y, por supuesto, generando el desorden de vida correspondiente. Luego, por otro lado, también lo podemos considerar como un trastorno de la voluntad, o bien del arranque o bien de la finalización. Ya hablaremos un poco más adelante del tema este. Puede ser también considerado como un trastorno emocional entre el temor y los complejos, como también puede ser considerado como un trastorno de la atención entre la dispersión y la dificultad de la atención, de concentración de la atención. También un trastorno anímico entre la depresión y la euforia o hipertimia. Y finalmente también puede tratarse de un trastorno cognitivo, de infravaloración, de infravaloración de la de la propia persona y de la prospección hacia el futuro. Bien, vamos a ver ahora qué clases tenemos que considerar de procrastinación. ¿Cuántas clases hay? No? Bueno, pues en principio vamos a considerar solamente dos tipos de clases, según el curso en primer lugar y en segundo lugar, en, según el origen de la procrastinación. Según el curso podemos dividir la procrastinación en procrastinación de iniciativa, es decir, relativa a la voluntad de arranque en la cual no se inicia la tarea, se deja para mañana, se sustituye por otras cosas que no valen o dañan, en definitiva, y la cuestión es que la actividad obligatoria se quedaría sin hacer. Pero también tenemos, según el curso, la procrastinación de acabado, que es la relativa a la voluntad de remate que decimos. ¿no? Es decir, en este caso, en este, en este tipo de procrastinación, se inicia la tarea, se flirtea incluso con ella, pero no se remata y se acaba abandonando. ¿eh? Esto es muy característico de la debilidad de voluntad que arrastra con mucha frecuencia el adicto. ¿eh? Es decir, eh, inicia su propósito, por ejemplo, de abandonar la adicción, pero bueno, pues eh, como en mitad del propósito se interpone la, el deseo o el impulso, pues termina abandonando porque no remata la tarea iniciada. Bien, luego también podemos considerar que, según el origen, la procrastinación puede ser primaria, o sea, esencial, con base en la tendencia natural preconfigurada en el hombre o en el ser humano de, de descansar frente a la actividad. Y por otro lado puede ser también secundaria o sintomática, que aparece en las... Entidades psiquiátricas más comunes, como son, por ejemplo, la depresión, más la endógena, más en la endógena. Por ejemplo, las adicciones, cualesquiera que, fe, que fueren. En las adicciones siempre, siempre se produce procrastinación. En las fobias y obsesiones, porque las personas fóbicas pues no inician a veces sus obligaciones por miedo. Y en cambio en las obsesiones a veces no se inicia la tarea por omisión, por la interposición de este fenómeno tan característico de la obsesión que es el perfeccionismo. Es decir, si no puedo hacer la tarea perfecta, no la inicio y me quedo sin iniciarla. Esta sería una de las eh, formas más características de la procrastinación. A veces en la base de esta procrastinación eh, subyace... Un trastorno de perfeccionismo, un trastorno obsesivo compulsivo. Luego también aparece en, en, el, en el TDAH, es decir, en el trastorno por déficit de atención, en el trastorno bipolar, tanto en la depresión como en la eh, euforia, tanto en la eh, etapa baja, tanto en la, en la fase baja como en la alta. ¿no? Y también, por qué no decirlo ya también, en la fibromialgia y en el síndrome de fatiga crónica. ¿Cuál es el contenido de la procrastinación? Bueno, pues eh, el contenido de la procrastinación puede ser eh, el conjunto de las funciones o rutinas cotidianas de mantenimiento. Por ejemplo, eh, la limpieza de la casa, el pago o cobro de cuentas pendientes, la puntualidad funcional o el zafarrancho doméstico. Es decir, cuando uno tiene que coger y decir vamos a, a parar y a a poner la casa patas arriba para reordenarla, para pintar las paredes, para eh, acuchillar el suelo o para lo que sea. Y luego, además de las funciones o rutinas cotidianas de mantenimiento en la casa, también tendríamos que hablar de, como contenido de la procrastinación de las funciones relativas al autodesarrollo. Es decir, por ejemplo, la solución de problemas adictivos, la resolución de relaciones dañinas o tóxicas, afrontamiento de los abusos de poder, afrontamiento de deberes familiares como por ejemplo jugar con los hijos, hablar con los profesores, retos y promociones profesionales y mejora personal, como son por ejemplo la presentación a oposiciones, cultivo espiritual y físico de la persona, como por ejemplo a través de la meditación el estudio y la gimnasia etcétera etcétera ¿no? bien y ya solo falta para poder empezar con las intervenciones unos comentarios acerca de la aplicación al ámbito de las adiciones vamos a ver primero en la adición como siempre hacemos y finalizaremos esta exposición con la aplicación a la rehabilitación que tal vez a algunos de vosotros os convenga recordar no Bien, en cuanto a la adicción, podríamos decir así como un enunciado global que la adicción es una procrastinación total. Es decir, adicción es igual a procrastinación, a aplazamiento, aplazamiento de las decisiones. El ludópata o cualquier otro tipo de adicto eh, se impone a sí mismo una disciplina en la voluntad y nunca le llega el momento, parece que nunca le llega el momento, por lo tanto, podríamos decir que adicción es igual a procrastinación. Pero vamos por partes, por ejemplo, tenemos que hablar de, la, de lo que ocurre en las adiciones y en este sentido tenemos que hablar del aplazamiento sin die de su voluntad de inicio de rehabilitación. Es decir, el adicto tiene voluntad de inicio, tiene propósito de inicio, pero nunca empieza... La, eh, el camino verdadero hasta la, hacia la rehabilitación. En segundo lugar, ten, tenemos la pereza sistemática para abandonar los consumos evasivo-adictivos. Es decir, el, el ludópata hace pereza naturalmente pues, para abandonar el juego, como es lógico, ¿no? En tercer lugar, demora sistemática del cumplimiento del deber u obligaciones en favor del placer. Este es un hecho real, ¿no? El, el adicto siempre está pendiente de cumplir con su placer, con su necesidad de placer, y en cambio no cumple eh, o se retrasa o las aplaza las obligaciones en favor del deber, del cumplimiento del deber. Luego tenemos también, como un fenómeno de, de procrastinación, la postergación sistemática de la familia a favor o beneficio de los amigos de calle. Esto es muy característico, es decir, el adicto, con mucha frecuencia elude, elude el estar en casa, es una de las obligaciones que tiene toda persona, todo ser humano y sin embargo el adicto posterga el estar en casa, el comunicarse, el, el compartir la, la vida con la familia eh, y en cambio pues esto va en detrimento de la familia mientras que está en beneficio de los amigos de calle. ¿no? Luego tenemos también como fenómeno que se da en las adicciones, la dificultad con, para cumplir con sus compromisos y acabar sus tareas. Es decir, se dicen, se anuncian eh, muchas eh, propuestas, eh, muchas proposiciones o muchas, eh, eh, digamos, eh, tareas, pero luego resulta que no se acaban prácticamente casi ninguna. Luego tenemos también la incapacidad para poner orden y coherencia en la propia vida. La vida de un adicto es indudablemente una vida de desorden, de caos, de informalidad, de, de irresponsabilidad y de dejación. Bien, por, por, por lo tanto, podemos decir que eh, mmm, una de las cosas que eh, se observan en, en el adicto es la incapacidad para poner orden y coherencia en la propia vida, hasta tal punto que podemos decir que la rehabilitación es como una recuperación del orden de vida, que la adicción había ido poco a poco destrozando, destruyendo. Bien, otra, otro fenómeno que ocurre en las adicciones es la dificultad para la comunicación sincera con su entorno, con evasión por sistema, es decir, la persona prefiere evadirse a través de lo que está constituyendo su objeto de adicción, en este caso el juego de azar, pero no comunicarse sinceramente con la familia o con, en general, con su entorno. De tal modo que prefiere siempre evadirse, eludir esta comunicación y esta convivencia. Luego también tenemos como fenómeno de procrastinación dentro, en las adiciones, la dejación de responsabilidades económicas, sociales y hasta laborales. Luego también hay un, un fenómeno que es el de la dejación o abandono incluso de las responsabilidades económicas, sociales, ya lo he dicho, y luego, en algunas ocasiones, el abandono de los principios morales e ideales supremos de la vida. De tal manera que algunas veces observamos y asistimos a una subversión sistemática de los valores superiores en beneficio de los irrelevantes. ¿no? Por ejemplo, la economía eh, o la convivencia, como he dicho antes, se postergan en beneficio del placer del juego. bien Hemos hecho un pequeño resumen de las cosas que se pueden dar en el adicto pero no nos olvidemos tampoco, como decíamos antes, en la segunda parte de este capítulo, que es el de la rehabilitación, que es en el, en el proceso que estáis todos vosotros. ¿no? En la rehabilitación se siguen dando fenómenos que nos indican que la procrastinación va mucho más allá de la adicción y que algunas veces penetra en, las, eh, en los entresijos de la rehabilitación. En este sentido, tengo que referirme a fenómenos tales como, por ejemplo, la pereza sistemática para iniciar el, el tratamiento a base de las terapias, la resistencia al insight total sobre la adicción y la propia condición, la dificultad para asumir el duelo, atribuyéndolo a la propia rehabilitación, la resistencia al abandono total del consumo amparado en la ilusión de control es decir yo controlo eso es lo que algunas veces dificulta el abandono de las eh, de los consumos bueno otro fenómeno es la postergación de su asistencia a las terapias específicas a favor de lo que ya lo, lo que llamamos las otras terapias en algunas ocasiones se asiste a justificaciones tan peregrinas como no, no es que yo ya me voy al pueblo y allí tengo yo mi terapia mejor que en cualquier sitio y bueno, que en definitiva es un fenómeno de autoengaño para justificar la no asistencia la, eh, el absentismo de las eh, terapias. ¿no? Luego tenemos que hablar también del, eh, de, las, eh, de la pereza sistemática para abandonar el setting o marco es decir, para abandonar los lugares donde uno se ha ido haciendo adicto, en este caso, ludópata. En este caso están, por ejemplo, pues las, eh, los, los establecimientos donde hay eh, eh, posibilidad de consumir juego, etcétera, etcétera. Luego la resistencia al cumplimiento puntual y exhaustivo del decálogo. Esto también lo tenemos que, observado muchas veces, ¿no? Que cuesta trabajo atenerse a una disciplina, en este caso, a la del decálogo como decía, luego otro fenómeno es el aplazamiento de su instalación y constancia en su nuevo orden de vida, cuesta, cuesta, cuesta, es mucho más fácil vivir en el desorden que vivir en el orden, lo que pasa es que también hay que saber, en detrimento de esta postura, que una vez iniciado el orden, cuesta mucho menos vivir en el orden que antes vivir en el desorden, luego también la dificultad para cumplir con sus deberes de desagravio familiar, por ejemplo, el cansancio frecuente de su tensión de abstinencia con probatura de fuego, es decir, por una jugada que, que haga no, no me va a pasar nada, ¿no? La dificultad para abandonar los consumos una vez sufrida la reincidencia, algunas veces ocurre, se produce una reincidencia y luego pues parece como que eh, tiene también, hace, eh, ejerce también la procrastinación, incurre en la procrastinación para abandonar del todo esos consumos iniciados. Y finalmente... Me quiero referir a la vergüenza y demora del retorno a la disciplina asociativa tras una recaída. A veces una recaída no solamente aleja a la persona de la rehabilitación, sino que le sume en la adicción de una manera definitiva por la vergüenza y la demora que hace el adicto recaído en volver, en recuperar la disciplina terapéutica en la asociación.